te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy te voy a estar mostrando cómo podemos inspirarnos en una fotografía para crear un diseño. Hace poco estuve preguntando en mi cuenta de Instagram cuál era el mayor impedimento a la hora de diseñar y muchos de ustedes comentaron que se trataba precisamente como de la falta de creatividad. Algunos incluso me han mencionado en varias oportunidades que no saben en qué inspirarse y siempre yo les digo, miren, la inspiración está en todo lugar y nosotros como diseñadores debemos ser absolutamente observadores, debemos mirar con detenimiento más allá de lo que todos ven y empezar como a identificar muchos detalles. Un ejercicio como el que estamos haciendo hoy precisamente en el que yo busco una fotografía y debe ser una fotografía que también me inspire, ¿cierto?, claramente. Cuando yo digo debe inspirarme es porque es algo pues muy subjetivo. De pronto yo veo una imagen y no me inspira nada, pero de pronto a ti sí. Es algo muy subjetivo, pero te doy como algunos tips para escoger esa imagen. Y es como pensar que la imagen tenga texturas, tenga colores, tenga formas. Entonces es muy importante como... Empezar a buscar ese tipo de imágenes también. Herramientas como Pinterest nos sirven mucho porque podemos ahí organizar nuestras imágenes. De hecho, te invito a que sigas mi tablero o mis tableros en Pinterest porque tengo mucho, mucho contenido. Y eh, después de eso, ya viene entonces la parte de empezar a crear con esa imagen. Eh, digamos que estos ejercicios me encantan porque son muy creativos. También soy consciente de que al inicio puede ser un poco difícil porque somos nosotros mismos los que nos ponemos los límites. ¿No has pensado eso? Quiero que me escribas en los comentarios si estás de acuerdo conmigo cuando te digo que nosotros mismos nos ponemos estos límites. ¿Por qué lo digo? Porque somos nosotros los que empezamos a pensar ¡Ay, cómo me va a quedar! ¡Ay, cómo lo voy a construir! Eh, ¡Ay, no sé por dónde empezar! y nos empezamos a limitar y después de todas esas preguntas empezamos a decirnos no, no puedo hacer esto, no, yo no soy creativa, no, yo no nací para esto, no, yo no sé diseñar, no, pero es que yo nunca he estudiado esto, ¿cómo voy a poderlo hacer? Entonces mira que somos nosotros mismos los que nos vamos poniendo como todos esos límites, esas, esos pensamientos que no nos dejan avanzar. Dime si te has identificado, me encantará leerte en los comentarios y saber... ¿Qué opinas de este tema? Bueno, aquí como te puedes dar cuenta, la idea de tener una imagen, digamos que más que de pronto copiar la imagen o querer hacer exacto todo lo que está en la imagen, es tenerla como base de inspiración. Sin lugar a dudas, digamos que en este momento el boceto y la imagen se relacionan, ¿cierto? Porque tienen formas similares, colores similares, y eso está bien. Lo que pasa es que lo que queremos en este tipo de ejercicios es como, como que eso que estamos viendo, esa imagen, sea como el punto de partida, ok, de pronto yo empiezo como a interpretar lo que estoy viendo, pero poco a poco eso me va llevando a otras ideas, a otras ideas y lo ideal es que tú no te contengas, sino que trates de hacer estos ejercicios lo más rápido posible, que vayas como fluyendo que no estés pensando de pronto, ay, cómo lo voy a confeccionar, o ay, esto de pronto no es muy comercial, en este tipo de ejercicios eso no nos interesa para nada, y yo siempre les digo, miren, tienen que ser libres, libres a la hora de diseñar sin ninguna limitación, ¿sí? Entonces, más bien te propongo y te reto a que hagas este ejercicio, vas a aceptar este reto, quiero leerte, quiero leerte. ¿Por qué debería ser un reto? Porque yo estoy segura que si tú empiezas a hacer esto todos los días, tomas 10 minutos y empiezas a hacer ejercicios como estos, en menos de lo que tú pienses, vas a tener un montonón de ideas. Y claro, puede ser que una persona afuera diga, ay, pero tú vas a hacer ese vestido, pero ¿cómo lo vas a construir? Pero, pero, pero, eso no nos interesa en este momento. En este momento queremos, como te digo, es fluir en esas ideas entonces quiero saber si vas a hacer este reto y a propósito seguramente va a haber una pregunta muy común y es Laura ¿qué herramienta, qué aplicación, qué programa estás usando? estoy muy segura que me van a preguntar esto y me encanta, me encanta la pregunta porque significa que tú también quieres probarlo de esta manera entonces esta app es Adobe Draw yo la uso mucho, mucho, mucho, mucho, me encanta como la practicidad de la app y tengo varios videos, de hecho te voy a dejar en este momento un video en las tarjetas en donde te explico un poco cómo es esta herramienta, puedes descargarla en tu celular, en dispositivos, esta no está para computador, es solamente para dispositivos móviles, pero digamos que en el computador hay como uno similar más o menos que vendría a ser como Illustrator, ¿no? que este es para ya para escritorio, para computador, entonces si quieres probar esta herramienta, pues apenas termine este video, ve y miras ese otro video, porque de verdad que te va a ayudar muchísimo. Y ahora te tengo dos invitaciones muy importantes. La primera es... Si te ha gustado este video, si de pronto llevas tiempo viendo mis videos pero aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete aquí abajo y activa también la campanita de notificaciones. Esto te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Y esto es muy importante porque se vienen contenidos, se vienen regalitos, tenemos pendiente ahí un regalito por haber llegado a los 200.000 suscriptores, así que es importante que te suscribas. Y además, recuerda visitar y conocer mis cursos en mi academia virtual, que se llama defademy.com. También puedes ver todos mis cursos en laurapaezcom cursos Cualquiera de los dos enlaces te sirve. Espero también conocerte pronto y que seas parte de mis estudiantes VIP. Te mando un gran abrazo. ¡Chao!